Más, tenemos más charlas y vamos con la segunda. Nuestra segunda charla en este caso es con Gianni Cersosimo, que es comunicadora de viajes, creadora de contenido, abogada, dio la vuelta al mundo conociendo más de 70 países, viajando siempre sola. Utiliza sus redes sociales para compartir sus experiencias e inspirar a otras personas a viajar por el mundo. Trabajó durante tres años en la editorial Lonely Planet. Hoy produce contenido para distintas marcas nacionales e internacionales, aerolíneas, destinos, entes turísticos, con el fin, obviamente, ...de promocionarlos. Amigos, amigas, amigues... ...le damos el fuerte aplauso para Yanni. ¡Vamos, Yanni! ¡Dale! Bienvenida. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, todo tuyo. Hola a todos, ¿cómo andan? Soy Yanni Cersósimo, una viajera incansable... ...que hizo varias cosas en su vida... Hasta encontrar el mejor trabajo del mundo. Y, y me olvidé. Eso, clave, <risa> elemental watson. Ahí está. En momentos de decidir qué estudiar, creí importante hacer una carrera formal en la universidad. Así co fue como mientras estudiaba derecho en la UBA, tomaba clases de teatro y me las ingeniaba para viajar. Arranqué a hacerlo a los 18 años. Estoy próxima a cumplir mis 33 y puedo decir que los viajes fueron, son y serán mi zona de confort. En momentos eh, de estudiar, eh, mantenía una rutina a rajatabla. Trabajaba todo el año, de marzo a diciembre. En diciembre renunciaba, me iba a viajar. Eh, y después en marzo, cuando empezaba el nuevo ciclo lectivo, volvía a conseguir otro trabajo. ¿Para qué? Para volver a ahorrar eh, mientras estudiaba, después renunciaba y volvía a viajar. Las primeras aventuras eh, fueron por Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe con amigas. Hasta que, eh, a mis 23 años, llegó mi primer viaje sola. Me fui a Medio Oriente, sí, nunca cerca de casa. Mi familia y mis amigos pensaban que estaba loca, eh, pero ¿cómo no hacerlo si tenía la posibilidad? Eh, en ese viaje me sentí muy segura de mí misma y cómoda haciéndolo sola y fascinada por por viajar sin nadie acompañándome. Entonces dije, wow, yo quiero hacer esto eh, en un viaje mucho más grande. Así fue como empecé a pensar en una vuelta al mundo de la misma manera. Una vez regresada a Buenos Aires, culminé con los estudios de abogacía mientras seguía trabajando, viajando un poco, y craneando esa mega aventura que llegó en el año 2016, inolvidable, en el mes de agosto. Eh, y fueron 14 meses en los cuales conocí África, Asia, Europa, fui a algunos lugares de Latinoamérica, me sentí feliz, cómoda, conocí lugares, gentes y viví experiencias que realmente nunca antes había vivido. Ahí vamos. Si bien era usuaria de redes sociales, eh, en ese viaje las empecé a utilizar como un canal de comunicación con familia y amigos. Imagínense que no iba a llamar a, a mi mamá desde China. Eh, entonces iba compartiendo fotos eh, y videos con anécdotas de lo que iba haciendo todos los días. La audiencia empezó a crecer eh, porque se sentían atraídos por la historia de una chica que estaba viajando sola. Y quizás muchas personas querían emprender el mismo camino que yo. Entonces, la audiencia empezó a crecer. Y cuando estaba por culminar ese viaje de vuelta al mundo, fui contactada por Lowly Planet. No sé si la conocen. Lowly Planet es una editorial inglesa que hace guías de viajes, son eh, las más famosas de todo el mundo, yo diría que son la Biblia del viajero. No lo podía creer, gente, yo estaba emocionadísima. Así fue como regresada a Buenos Aires, empecé a escribir para Lovely Planet y, de a poco, mi pasión se estaba convirtiendo en un modo de vida. Simultáneamente seguí eh, creando contenido para mis redes sociales, y a los viajes por placer se empezaron a sumar viajes de prensa, eh, campañas con aerolíneas, con hoteles, con destinos nacionales, internacionales. Yo estaba viviendo un sueño. Eh, obviamente que un viaje de prensa no es lo mismo que un viaje que uno hace por placer. Las jornadas son súper largas, eh, tenés que estar haciendo todas las actividades que el lugar propone. Mi eh, más allá de eso, sacar fotos, documentar todo, grabar. Terminas las jornadas muy largas a las 11, 12 de la noche, te vas al hotel de la ciudad donde te toque y tenés que seguir trabajando, contestando mensajes, preparando posteos. Eh, Ahí estamos. Tenés que seguir preparando posteos y, y todo. Yo estaba súper contenta, pero mis viajes nunca volvieron a ser lo que fueron. Eh, ¿Por qué nunca volvieron a hacer lo que fueron los viajes? Porque trasladé todo ese compartir con mi comunidad a mis viajes personales, por placer. Yo decía, pudiendo compartir una aventura más con la audiencia, ¿por qué no hacerlo? Eh, entonces, toda esa vorágine se, se trasladó quizás a una vacación mía propia. Ya la comida no se comía más caliente, porque había que sacarle fotos. Eh, uno no se podía tirar en la cama, porque había que eh, grabar el cuarto y la cama tenía que estar eh, bien estirada. También había que hacer una planificación mejor del horario para salir a las atracciones. ¿Por qué? Porque no había que, no, no había que tener tanta gente para la foto. Eh, y Hubo un momento muy clave. Eh, un viaje que hice a Namibia, no sé si conocen el país, es un país que queda en el sudoeste de África, un lugar que yo había querido ir durante mucho tiempo. Lo había visto en un libro de geografía del colegio ese lugar eh, y había soñado con, con hacer esa aventura. Eh, llegar no es fácil, lleva mucho tiempo. Eh, y acá estamos... Eh, estaba en ese desierto que ven, que es una de las grandes atracciones del lugar, el desierto de Namib, que tiene ese lugar eh, fantasmagórico, me parece, otro planeta, llamado Deadblay. Eh, y todo aquello que yo siempre había querido conocer se había eclipsado por el lente del trabajo. ¿Ustedes pueden creer que lo primero que hice al llegar a ese lugar fue sacar la cámara y empezar a grabar todo. Mi novio me miró y me dijo, ¿vos te das cuenta dónde estás? ¿Y lo que te costó llegar acá? ¿Ni siquiera viste el lugar con tus propios ojos y ya estás sacando fotos? Tenía razón. Mis viajes no, no eran lo que había sido antes. Ahora solamente el foco estaba en entretener a los demás y compartir con ellos y yo. Y lo que tanto placer a mí me había producido, ¿dónde estaba? Me había olvidado de lo esencial, de hacer lo que más feliz me hacía, que, que era disfrutar mis viajes. Obviamente que no me estoy quejando de lleno. Para mí es el mejor trabajo del mundo. Lo que estoy aprendiendo a hacer ahora eh, es a balancear eh, el trabajo y no estar pendiente el mismo las 24 horas, los 365 días del año.